Eh, eh, si nos recordáis, os recordáis los protagonistas que teníamos de secreción, teníamos la célula productora de moco, vamos a ponerlos todos en fila, célula productora de moco, teníamos la célula productora de ácido o célula síntica, eh, que era la que producía el ácido, la célula enterocromafin-like, que es la célula productora de qué cosa? Histamina. La célula D, que producía somatostatina. La célula G gastrina la célula principal que producía la célula principal? persinógeno, enzimas eh, perdón, principal bien, tenemos esta serie de, de células con la parte de la luz de, del estómago ...y la parte de la lámina propia que estaría por aquí. Y vamos a, te, vamos a clasificar las fases en una primera fase... ...que es la fase cefálica. Esta fase de la secreción es incluso anterior a comer nada. Solamente ver o leer el alimento ya va a producir esta fase eh, recordáis al perro ese que le hacían la fístula y que luego tocaban la campanilla pues esa fase que toca la campanilla y que ya tiene secreción gástrica pues es esta fase cefálica esta fase cefálica se inicia por un estímulo central es decir, ver, oler estímulo central y ese estímulo central va a estimular al nervio vago y vale, vamos a tener un estímulo del nervio vago que lo vamos a poner en verde. Y ese nervio vago va a estimular una neurona del sistema nervioso entérico que va a producir acetilcolina. La acetilcolina actúa sobre la célula de moco en un receptor muscarínico. Esta célula de moco se estimula y produce moco. Va a actuar también sobre un receptor muscarínico por acetilcolina, en la célula osíntica, y la célula osíntica va a liberar hidrogeniones. Va a actuar sobre otro receptor muscarínico, la acetilcolina, sobre la célula productora de histamina. La célula de somatostatina no la va a estimular, pero va a estimular a la célula de gastrina, también por un receptor de qué tipo, ¿Eh? pero el vago estoy, estoy hablando del vago el vago está estimulando una segunda neurona del sistema nervioso entérico y esa segunda neurona produce acetilcolina que estimula el moco, produce acetilcolina que estimula la célula psíntica, produce acetilcolina que estimula la célula distamina y ahora la célula de gastrina bombesina o GRP ¿Vale? Es decir, esta segunda neurona no es productora de acetilcolina, es de GRP o bombesina. O bombesina. Y también hay receptores muscarínicos. Bueno, los voy a pintar, Voy a pintar en otra zona. Hay receptores a acetilcolina en la célula principal que produce pecinógeno y se estimula la producción de enzimas. Ahora bien, estos, esto hace que se produzca hidrogeniones y ya sabéis que justamente antes de la comida hay una disminución del pH, luego la cantidad relativa de hidrogeniones es abundante. Estos hidrogeniones van a estimular a la célula de somatostatina. La célula de somatostatina, estos hidrogeniones las estimulan y la célula de somatostatina a su vez produce somatostatina que va a inhibir a la célula osíntica, va a inhibir a la célula productora de histamina, va a inhibir a la célula productora de gastrina y va a inhibir a la célula principal, por lo tanto, vamos a tener un estímulo en la fase cefálica. Este estímulo en la fase cefálica va a aumentar la producción de ácido y de enzimas. Pero va a estar limitado este estímulo, primero porque es un estímulo únicamente de la parte del vago y luego porque tenemos somatostatina. que va a producir una inhibición. Por lo tanto, nos vemos que es un estímulo un poco limitado. Pasamos a la segunda fase. La segunda fase es la fase gástrica. Sí, bien, tenemos... A ver, se me ha olvidado que hay unas cuantas, unas cuantas líneas más. Perdonadme, que sigo. Eh, aparte de la acetilcolina, la, la histamina que se produce actúa sobre la célula osíntrica, sobre unos receptores H2, estimulando. La gastrina va a estimular... La secreción de histamina por unos receptores de qué tipo. La gastrina, ¿sobre qué receptores actúa? Eso es que me dijiste antes. Colecistoquinina B o colecistoquinina 2. CCK. La gastrina también actúa sobre la célula osíntica por unos receptores de colecistoquinina de tipo 2 o tipo B vale, es, de, es decir tenemos muchos estímulos pero tenemos una inhibición es decir, si estimulamos, estimulamos mucho pero inhibimos también, con lo cual tenemos una, un estímulo bueno, moderado fase gástrica en la fase gástrica lo que tenemos es que en la luz intestinal ya entra el bolo alimenticio. El bolo alimenticio compuesto sobre todo, ya sabéis, por una gran cantidad de proteínas. Estas proteínas tienen dos efectos importantes. Una de ellas, eh, amortiguar los hidrogeniones. Es decir, estos hidrogeniones liberados se van a unir a las cargas negativas de las proteínas, las van a desplegar, pero van a amortiguar, va a disminuir la secreción de, de hidrogeniones. Y entonces, va a haber menos estímulo para la célula de somatostatina para la célula inhibidora ¿de acuerdo? por otro lado, estas proteínas son péptidos que van a estimular directamente a la célula productora de gastrina la célula G es decir, la célula productora de gastrina aquí va a tener los mismos estímulos que antes porque aquí va a haber un estímulo del vago mucho más grande que antes, porque ahora tiene el estímulo que tenía antes, central, pero además tiene un estímulo sensitivo que se debe a la distensión de las paredes del estómago. La distensión de las paredes del estómago va a producir un estímulo sensitivo por neuronas sensitivas tanto locales como centrales, es decir, tanto a nivel del sistema nervioso entérico del estómago, se van a estimular neuronas, segundas neuronas, como también se va a estimular por vía central. Va a ir el estímulo al sistema nervioso central y se va a estimular el vago. Por lo tanto, aquí vamos a tener un gran estímulo de acetilcolina, acetilcolina, acetilcolina o GRP y bombesina a este nivel o acetilcolina en la célula principal es decir, mucho más estímulo y además no vamos a tener la inhibición de la somatostatina vamos a tener menos inhibición y vamos a tener mucho más estímulo de gastrina por lo tanto en el, vamos a tener un estímulo local estímulo gástrico va a haber un estímulo mucho mayor del vago, va a haber un estímulo mucho mayor del sistema nervioso entérico, en general, por los reflejos locales, va a haber mucha más gastrina, va a aumentar también mucho más la secreción de histamina y no vamos a tener somatostatina. Somatostatina no la vamos a tener y por lo tanto va a aumentar mucho la secreción de hidrogeniones pero va a aumentar mucho la secreción de enzimas en la fase gástrica. Y por último vamos a tener una tercera fase que es cuando el quismo va a salir al duodeno. Cuando el quimo va saliendo hacia el duodeno, en el duodeno vamos a tener una serie de células y entre estas células vamos a tener unas células que se llaman células S, que son productoras de secretina. La secretina es un, una hormona que se libera hacia la sangre y esta hormona va a tener un efecto estimulador a nivel de la célula principal. Es decir, la célula principal se va a ver estimulada por la secretina pero va a tener un efecto inhibidor sobre la célula productora de ácido, sobre la célula oscíntica. Es decir, va a tener un efecto inhibidor del ácido. Es decir, en la fase intestinal, la secretina... Fase intestinal... La secretina va a producir una inhibición del ácido y va a producir un aumento de enzimas. Daros cuenta, bueno, nos lo he dicho, que el mayor estímulo para la secretina es el ácido dentro del duodeno. La secreción ácida dentro del duodeno va a estimular la secreción de secretina. Las otras hormonas intestinales, por ejemplo la colecistoquinina, a partir de las células I, que produce colecistoquinina, se estimula por las grasas y las proteínas. grasas y proteínas van a estimular a esta célula y esta célula va a producir colecistoquinina, que su efecto más importante no es tanto sobre la secreción como sobre la motilidad. La colecistoquinina va a inhibir la, la motilidad del estómago de manera que va a disminuir el vaciado gástrico. Es decir, imaginaros que al duodeno le llega una gran cantidad de grasas y de proteínas, pues la colecistoquinina se encarga de eh, reprimir el vaciado. Dice, mantente más tiempo dentro del estómago que es demasiado, demasiadas grasas y no da tiempo a, a digerir todo esto el ha un efecto negativo sobre la motilidad. Bien, estas son las tres fases eh, sucesivas de efectos sobre la secreción gástrica. Bien, y vamos a pasar. Bueno, se me abre. Vamos a pasar al intestino delgado. Vamos a ver todo el intestino, delgado y grueso, y después pasaremos a ver el páncreas. Dentro del intestino veremos primero la fase motora, después la secreción y de la absorción vamos a ver solamente una parte. Vamos a ver solamente la absorción de agua y electrolitos. Bueno, vamos a ver primero la parte motora. Igual que os decía en el estómago, el intestino delgado tiene una motilidad en, en ayunas y una motilidad después de la comida, una motilidad posplandial. Y de la motilidad durante el ayuno, igual que en el estómago. Complejo motor migratorio, en inglés el MMC. Este que tenemos aquí. Complejo mayor migratorio muy parecido al del estómago. Una fase 1 de aproximadamente una hora en la que prácticamente no hay contracciones. Una fase, esta sería la fase 1, una fase 2 en la que hay unas contracciones irregulares y que es de aproximadamente también una hora. Y una fase 3 de aproximadamente 5 minutos que son contracciones muy frecuentes y muy amplias, y de mucha intensidad. ¿Cuál sería la frecuencia de la fase 3 en el intestino? 12, por qué 12? Claro, porque en el intestino, vamos a ver, no en todo el intestino, en el odeno, <coughs> El ritmo eléctrico basal es 12. Y en el, la fase 3 se aproxima mucho al ritmo eléctrico basal. Eh, ¿Cuál sería el ritmo eléctrico basal en la fase 1? 12. ¿De acuerdo a todos? 12. ¿Y en la fase 2? 12. A ver. Esto es una, son preguntas muy facilonas. facilonas, pero que luego resulta que no se comprenden. Ritmo eléctrico basal es un fenómeno eléctrico. Quiere decir que estas células del intestino delgado, aunque no se estén contrayendo, si vosotros registráis con un electrodo, metéis un electrodo dentro de una de las células, veréis que se depolariza con lo que se llaman ondas lentas 12 veces por minuto. Y esto no quiere decir que se contraiga o que no se contraiga, pueden no contraerse. Es decir, que el ritmo eléctrico basa en el duodeno, tanto en fase 1 como en fase 2, como en fase 3, como después de las comidas, como en... es 12 por minuto, ¿vale? ¿De acuerdo? Porque esos son depolarizaciones. Otra cosa es que os diga con qué frecuencia se contrae en la fase 2. ¿Con qué frecuencia se contrae en la fase 2? Menos que 12, ¿de acuerdo? Menos que 12. No, no sabemos cuántas, pero menos que 12. ¿Más que 12 se contrae en algún momento? No, no se contrae más de 12 en ningún momento. En el momento que más se parece a 12, en la fase 3 del complejo mayor migratorio. ¿De acuerdo? Bien, pues este complejo mayor migratorio se continúa... No sabemos por qué se continúa, pero se continúa con el del estómago. De manera que lo que veíamos en una de las gráficas anteriores es que, bueno, aquí tenemos una medida de, en el antro del estómago y veíamos, esto es en, en un, un experimento en un perro, y vemos que hay fase 2, fase 3 del estómago y esta se va continuando a lo largo del intestino delgado. No todo el intestino delgado tiene el mismo ritmo eléctrico basal. El ritmo eléctrico basal mayor es el del duodeno, que es aproximadamente 12 por minuto, pero en el ilion es menor, un poco menor, será aproximadamente 8 por minuto. Esto hace que en el duodeno, la parte proximal del intestino delgado, esté más tiempo contrayéndose que, el, el que la parte distal del intestino delgado, y eso hace que haya un pequeño aumento de presión en la parte proximal con respecto al distal, que hace que por esa pequeña diferencia de presión haya un cierto movimiento, una cierta progresión. Pero además este, este movimiento es un movimiento de barrido, igual que en el estómago, y el complejo mayor migratorio lo que hace es mover a lo largo de todo el intestino delgado el contenido. Y esto hace que, eh, entre otras cosas, no solo el alimento, sino también los gérmenes, estén menos tiempo estancados en el intestino delgado. Hay mm, dos cosas, una, el ácido del estómago, que hace que no vivan muchos gérmenes en ese medio, y otro este movimiento hacia el intestino grueso. Ya veréis que en el intestino grueso la movilidad es mucho menor, y entonces eso hace que el crecimiento de gérmenes también sea mucho mayor en el intestino grueso. Después de las comidas, ¿qué tenemos? Pues después de las comidas la movilidad se caracteriza porque separa el complejo mayor migratorio y porque ya hay las mismas, hay contracciones segmentarias y peristaltismo. El complejo mayor migratorio está relacionado con una hormona que es la motilina. Igual que os dije en el estómago, la motilina sabemos que la producen unas células que son unas células mm endocrinas que producen motilina y que se segregan justamente en la fase 3 del complejo mayor migratorio. ...no sabemos que exactamente el mecanismo de, que lo desencadena... ...pero lo que sí sabemos es que cuando después de las comidas... ...en las que para el complejo mayor migratorio... Aquí, teníamos, ...aquí tenemos la alimentación, una comida aquí... ...bueno pues a partir de la comida ya disminuye la secreción de motilina... ...y desaparece el complejo mayor migratorio... ...y tenemos estas contracciones que son irregulares... ¿Y que, qué frecuencia de contracciones tendremos después de la comida? Menos de 12. ¿Y si es en la parte proximal y si es en la parte distal? Menos de 8. ¿Vale? Eso no, puede ser muchísimo menor, ¿eh? seguramente. Muchas menos contracciones. ¿Tipos de contracciones después de la comida? Pues vamos a tener. Dos tipos de contracciones, la segmentación, que es esa contracción alternativa que se produce en unas, en unas zonas, el músculo circular se contrae en una zona, se relaja entre medias, a continuación se contrae en la zona intermedia, se relaja en las otras. Lo que hace este, este tipo de movimiento es que es un movimiento de mezclado. Y entonces mezcla el contenido, lo mueve hacia la derecha, lo mueve hacia la izquierda, lo va mezclando, de esa manera se va mezclando con, con las enzimas y también va eh, contactando el contenido con las paredes, con las paredes del tubo digestivo. El otro tipo de movimiento es el peristaltismo. El peristaltismo es el movimiento que se produce una contracción en un punto y esta contracción va progresando en un sentido generalmente oral-anal, que llamamos el peristaltismo normal, pero a veces hay peristaltismos inversos, no solamente eh, durante el reflejo del vómito. También durante la digestión, en las primeras partes del intestino delgado, hay peristaltismos inversos, cortos, que mueven el contenido un poquito más proximal, de manera que entretienen, de alguna manera, el contenido. Eh, también como os he dicho, como hay más frecuencia de contracciones en la parte proximal del intestino, porque tiene un ritmo eléctrico basal más alto, que en la parte distal, porque tiene un ritmo eléctrico basal menos alto, pues eso hace que en la parte proximal haya más presión, en la parte distal un poco menos presión y haya una cierta tendencia, simplemente por eso al paso de contenido desde la zona proximal a la zona distal. El perisaltismo, igual que os decía en, en, en otras zonas, se estimula por un aumento de presión, es decir, eh, la llegada del quimo hacia el intestino delgado cuando produce un aumento de presión en las paredes, este aumento de presión produce un reflejo local y este reflejo local va a hacer que se contraiga la parte distal, se relaje la parte proximal ¿Eh? o a veces, no sabemos por qué, el peristaltismo puede ser incluso inverso, es decir, que ahí el, el circuito se invierte y sería una contracción de la proximal y una relajación de la distal. Entre el intestino delgado y el intestino grueso tenemos un esfínter, que es el esfínter iliocecal, que es músculo circular que está engrosado y que además tiene otro mecanismo, que es un mecanismo como de válvula, es decir, por la, la forma anatómica de, que tiene este esfínter eh, funciona de manera que cuando aumenta la presión en el ilion, este aumento de, de presión permite el paso hacia el ciego, y sin embargo cuando aumenta la presión dentro del ciego, se empuja esta válvula de manera que cierra el paso, o sea, impide un poco el paso entre ciego y ilion Hay una serie de reflejos largos que van a actuar sobre este esfínter. Estos reflejos, eh, uno de los más importantes es el reflejo gastroilíaco. Reflejo gastroilíaco es un reflejo que el estímulo en el estómago por vía sensitiva va a actuar sobre los centros que van a estimular el parasimpático y por vía del vago se va a producir un estímulo, una segunda neurona va a producir una inhibición, se va a relajar este esfínter. esta inhibición. ¿Por qué neurotransmisor podría ir, por ejemplo? Un neurotransmisor inhibidor. Muy típico a nivel de los esfínteres. Óxido nítrico, más, más que somatostatina, no suele, ser, no suele actuar aquí a este nivel. ¿eh? Pero el óxido nítrico es mucho más típico. Y recordad que había muchísimas neuronas de óxido nítrico. A nivel de los esfínteres, muy importantes. Bien, pues lo más probable es que a este nivel también sea óxido nítrico. Eh, este, este reflejo es muy típico en los niños pequeños, en las personas mayores ya no es tan típico. En los niños pequeños ya sabéis, comer y cagarlo es típico. Y esto se hace sobre todo por este reflejo: este reflejo, que es un refresco gastroilíaco, y otro reflejo que también hay, que es el reflejo gastrocólico. Reflejo gastrocólico. va a producir simultáneamente, se va a producir la relajación del esfínter iliocático y la contracción del colon. Eh, muchos de estos reflejos automáticos se pierden con la edad, entonces ya con la edad este reflejo es mucho menos claro. ¿Cuál? El reflejo gastrocólico es igual por el mismo mecanismo. El estímulo de la entrada de comida dentro del estómago estimula eh, neuronas sensitivas. Estas neuronas sensitivas van a estimular también eh, posiblemente por un reflejo largo el vago y esto va a hacer que se contraiga el colon. Hay una contracción del colon y esta contracción del colon produce una de las eh, formas de defecación más importantes que es una contracción que ya veremos que es un movimiento en masa. El intestino grueso, como siempre que os decía yo en, en fisiología, nosotros las divisiones de anatomía las simplificamos muchísimo. El intestino grueso, que generalmente mmm, hablamos de colon ascendente, colon transverso, colon descendente, colon sigmoide y recto, nosotros en fisiología lo simplificamos más y tenemos un colon derecho, sería el colon ascendente, un colon izquierdo que sería el transverso descendente sigmoide y el recto. Y esta clasificación la hacemos en función de la motilidad que tiene. Es mucho más móvil el colon derecho que el colon izquierdo y el recto va a tener una función prácticamente de almacenamiento. ¿Qué características motoras tiene el intestino grueso? Pues el intestino grueso, en primer lugar, no tiene complejo mayor migratorio. O sea, no hay diferencia entre, en el, para el intestino grueso entre estar en ayunas y no estar en ayunas. Los movimientos son parecidos, aquí no distinguimos. Y en el intestino grueso vamos a tener varias cosas. Vamos a tener segmentación y la segmentación en el intestino grueso la llamamos austracción. Se llama austracción porque el intestino grueso tiene un tipo de músculo longitudinal que es un poco más delgado y que hace una especie de repliegues que se llaman austras y eh, estas contracciones van a formar esa especie de de espacios que son mucho más amplios que en el intestino delgado además vamos a tener eh, contracciones y nosotros fijaros que tenemos aquí el intestino grueso con un catéter puesto a lo largo del intestino grueso en varias zonas ya sabes que eh, si esto es un registro de presiones nosotros podríamos distinguir un peristaltismo simplemente porque veamos este, este fenómeno que vemos aquí. Unas contracciones que a tiempo cero son en una zona, en una zona distal un poquito más lejos en el tiempo estas mismas contracciones, un poquito más lejos en el tiempo un poco más distal, esto lo llamaríamos un peristaltismo normal. ¿Eh? En el tiempo va progresando a lo largo de todo el intestino grueso y lo hay hay unas contracciones que se propagan a lo largo de todo el intestino. Pero también hay peristaltismos que no se propagan a lo largo de todo el intestino, sino solamente de un trocito. Incluso hay peristaltismos como este que veis aquí, que es un peristaltismo inverso. Es decir, que seguramente se ha iniciado en esta zona distal del intestino grueso y ha ido propagándose, porque se recibe más tarde en el tiempo en esta zona y más tarde en esta otra zona. Es decir, un peristatismo inverso en un trozo del intestino grueso. Incluso hay contracciones que vemos en una zona del intestino que no tienen ninguna relación con ninguna de las otras zonas. esta zona empieza a contraerse en el tiempo con mucha frecuencia, pues porque sí. O esta otra zona en la que hay unas contracciones más o menos rítmicas... <coughs> pero que no llega a demasiadas contracciones. Ritmo eléctrico basal en el intestino grueso, más bajo que en el intestino delgado. Aproximadamente, unos seis. Aproximadamente, 6 contracciones por minuto. Naturalmente, pues la frecuencia de contracciones menor que esa, pero no sabemos exactamente. Es bastante irregular. Únicamente tenemos unas contracciones propagadas, unas contracciones peristálticas muy, muy amplias, que abarcan prácticamente toda la parte derecha del, del intestino grueso y que se llama movimiento de masas. Este movimiento de masas es un peristaltismo grande que se inicia en una zona del intestino grueso y progresa prácticamente todo el contenido hacia el recto. Este movimiento de masa es un peristaltismo muy infrecuente. ¿eh? Se produce, aquí pone, de tres a diez veces al día, pero bueno, en las personas jóvenes, muy jóvenes, posiblemente varias veces al día, pero en las personas mayores, a lo mejor una vez al día, nada más. ¿Eh? Esto es importante porque este, es, este reflejo es el que va a producir la defecación. Y vamos a ver que en las personas mayores a, vamos a tener un problema porque este reflejo va a estar muy disminuido. En general, eh, eh, sabemos que en el colon derecho tenemos más movilidad. No tenemos ese movimiento de masa, pero se mueve más. Tenemos contracciones no propagadas, eh, la ostracción. tenemos contracciones propagadas... El peristaltismo, mucho más peristaltismo, no es el movimiento de masas, pero sí es muchos más movimientos peristálticos hacia un lado y hacia otro. En el colon izquierdo eh, vamos a tener menos de estos movimientos, pero sin embargo vamos a tener movimientos de masas. Y en el recto y no, no vamos a tener prácticamente ninguno de estos movimientos fásicos vamos a tener contracción tónicas, simplemente, o dilataciones. Bueno, en general, eh, yo os he dicho que lo fundamental para la motilidad del intestino grueso es que no tenemos complejo mayor migratorio, que el las contracciones son menos abundantes también, y tenemos un movimiento especial que es el movimiento de masas, que es un peristaltismo largo que se propaga. Y vamos a ver el, cómo sería, cómo es la última parte, que es la parte en la que el resto, el resto es un, un sitio, digamos, es un, un almacén de contenido fecal, y el paso desde el recto al ano está dificultado por un músculo que es el músculo puborrectal. El músculo puborrectal se une al pubis. Así tenemos aquí el pubis. Y aquí tuviéramos... Bueno, vamos a bajarlo aquí. Tenemos el pubis, aquí tenemos el, el sacro. Eh, tendríamos el recto y el ano. En este punto hay un músculo que es un músculo que abraza, que abraza el, el canal, el, la separación entre el recto y el ano por detrás y que lo que hace es eh, crear un ángulo entre el recto y el ano. Fijaros que se crea un ángulo que es el ángulo anorectal y este ángulo dificulta el paso del contenido de las heces hacia el canal anal. ¿Habéis visto ese músculo en anatomía? ¿No? Sí. Bueno, el, tenemos el canal anal y en el canal anal, a la salida del canal anal, tenemos dos, eh, dos esfínteres. Uno que es el esfínter anal interno que es de músculo liso, y otro que es el esfínter anal externo, que es de músculo estriado. Esfínter anal interno, músculo liso, esfínter anal externo, es músculo estriado. El esfínter anal interno recibe inervación del, del sistema nervioso entérico, y el esfínter anal externo recibe inervación somática de la médula. Eh, vamos a tener un reflejo, que es el reflejo de defecación, que es el que va a, a producir que se relaje este esfínter anal interno. Y este reflejo procede de estímulos de la pared del recto, este estímulo de la pared del recto, bien por vía local del sistema nervioso entérico, por medio de una neurona sensitiva. Esta, esta neurona sensitiva va a estimular a otra neurona, a una interneurona, y esta interneurona va a estimular a una neurona qué es lo que va a hacer, qué va a hacer para que se relaje. Inhibir y de qué tipo será la neurona neurotransmisor óxido nítrico óxido nítrico que producirá una inhibición de este músculo anal interno este reflejo puede ser por vía local pero también puede ser un reflejo largo este, si es un reflejo largo va por vía hacia la médula espinal y en la médula espinal va a contactar con una neurona parasimpática sacra esta neurona parasimpática sacra va a contactar con una segunda neurona, esta segunda neurona va a contactar con esta neurona de óxido nítrico. Bien, este es, un, este es el reflejo automático por el que el aumento de presión llega a contenido del quimo del contenido en, hacia el recto y el recto produce una relajación de este esfínter. Ahora, esto también se detecta se detecta por neuronas sensitivas que van al sistema nervioso central, sistema nervioso central, nosotros nos damos cuenta de que hay un aumento de presión y a continuación nosotros podemos voluntariamente estimular a motoneuronas, a las motoneuronas de esta parte sacra que van a inervar el esfínter anal externo. Y entonces estas motoneuronas producen una contracción de este esfínter. Y por lo tanto, aunque hay ese reflejo que produce la dilatación, nosotros voluntariamente inhibimos el reflejo y producimos una contracción. Esto tiene un problema importante. Problema importante, os he dicho que eh, movimientos de masas en una persona adulta, sobre todo, tenemos muy pocos al día. Y esos movimientos de masa no son a cualquier hora del día en cada persona es a una hora determinada del día. En las personas que tienen trabajo, pues imagináis el movimiento de masas en una hora inconveniente, pues no hay defecación. Eh, esto produce una contracción, de los músculos, una contracción tónica de estos músculos, hace que el contenido fecal se mueva al recto más arriba. Y lo que sí que las propiedades de estas paredes sí son importantes en cuanto que absorben agua. Entonces, esta absorción del contenido de agua hace que se compacte mucho esta materia fecal y que eh, esa compactación haga que se produzca a la larga, una vez que se te ha pasado el movimiento de masas, ya es hasta el día siguiente. O sea que, Y al día siguiente te vuelve a pasar lo mismo, que está en una hora inconveniente. Esto, aunque creáis que es una tontería, no lo es hay muchísimos ingresos eh, hospitalarios por estreñimiento. En las personas mayores es un problema importante ¿eh? y muchos de estos problemas se han debido a la inhibición de estos reflejos que tenemos. Otro de los problemas importantes que tenemos es este ángulo anorrectal. Este ángulo anorrectal hace que se dificulte mucho más la defecación y se dificulta sobre todo por la posición actual que nosotros utilizamos para la defecación, que es una, una posición que eh, favorece este ángulo. La posición por la que este ángulo se ve desfavorecido es si nosotros inclinamos hacia adelante, vamos, esta es la posición que tenemos del recto, si nosotros inclinamos el pubis hacia adelante y levantamos el sacro, la posición del recto se endereza de manera que disminuye este ángulo. Si os dais cuenta es la posición normal esa que se tiene. Esta posición es más favorable para disminuir el ángulo anorrectal que la que utilizamos habitualmente que ya sabéis que es exactamente esta esta posición aumenta mucho el ángulo anorrectal que es lo que han hecho los americanos que han pensado en ello dice va pues el truco era colocar aquí un, un taburete de manera que subas las piernas hacia arriba, Y ese taburete lo podéis encontrar, si lo buscáis por internet, dicen que es la solución a todos nuestros problemas, que vienen hasta con vídeo, unos vídeos muy monos. Bueno, si nosotros, vamos, dicen que el, el, el inodoro este que tenemos, que es monstruoso, fatal para nuestra fisiología eh, intestinal, que es algo muy matón, que el sistema que tenían nuestros ancestros era muchísimo mejor. Eh, lo que tenemos aquí en esta gráfica es cómo se ve en los reflejos automáticos cuando introducimos en el recto algo, un balón que se infla y que aumenta la presión. Aumenta la presión dentro del recto y vemos que si medimos simultáneamente eh, la presión en la contracción del esfínter anal interno, el músculo anal interno se contrae un poquito por el aumento de presión, pero a continuación se relaja. ¿Eh? Es el, el efecto del aumento de volumen. Mientras que el esfínter anal eh, externo hay un aumento de contracción debido a la, a la distensión. Los músculos esqueléticos tienen un reflejo que cuando se les distiende se contraen, se produce esta contracción y luego hay un aumento Pequeño de tono. De forma voluntaria lo podríamos estimular. Bueno, y bueno, vamos a ver... Estos no me da tiempo. Bueno, los reflejos largos del tracto gastrointestinal, dos de ellos ya os los he contado, que es el reflejo gastroentérico. Eh, los reflejos gastroiliacos, que es el que relaja el esfínter gastroiliaco, el reflejo gastrocólico. El reflejo gastroentérico es un reflejo estimulador a nivel del intestino delgado. Estos reflejos son largos, pero son una mezcla de largos y cortos. No sabemos totalmente cómo funcionan, pero eh, funciona que el contenido dentro del estómago va a estimular en general la motilidad de todo el intestino delgado y del intestino grueso también. Hay un reflejo que es el recto cólico, que es el que os digo que aumentar la presión eh, dentro del recto aumenta la motilidad un poquito, es el reflejo un poquito la base de los supositorios de glicerina. ¿eh? Esos supositorios de glicerina que se utilizan para disminuir la, el estreñimiento utilizan este reflejo, un estímulo a nivel del recto, produce un aumento de motilidad a nivel del colon. Y hay uno, un, unos pocos... Eh, reflejos largos inhibidores que eh, lo que se llama el freno ilial, cuando eh, llegan grasas a la última parte del intestino delgado, estas grasas por un reflejo largo van a inhibir la motilidad del estómago y van a disminuir la, la motilidad de la parte proximal del intestino delgado. Bueno y dejamos el resto para el próximo día.